Mi nombre es Ileana vive Luque, soy arquitecta, trabajo para el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud. Tengo muchos años de ser investigadora y la importancia trascendental que tiene para mí la biblioteca y el portal digital de la biblioteca eh, son realmente sustantivos porque las fuentes primarias de consulta como es la hemeroteca y así como textos eh, antiguos que no se consiguen en ningún otro sitio, revistas, etcétera para las diferentes investigaciones en las cuales eh, yo me veo involucrada eh, la hacen que la visita a la Biblioteca Nacional, aparte de ser un gusto, es obligada. Eh, además de todo el material que ya tiene la biblioteca digitalizado en el portal y que eso eh, me facilita eh, todo, esta, todo este material también sustantivo al cual se puede tener acceso desde la computadora de la oficina o de la casa incluso, que hace posible que uno eh, pueda hacer las consultas, pero además... Eh, acceso también a cuadros, a fotografías de época, que facilita mucho el trabajo del investigador. No es lo mismo el trabajo de investigación que yo he realizado hace 20 o 25 años atrás, con todas las limitaciones, eh, a la facilidad que existe hoy con las nuevas tecnologías y todas las capacidades eh, de información a los cuales... Uno dichosamente se ve expuesta y las pone al servicio de la investigación haciendo que esta tarea se vuelva mucho más fácil, mucho más placentera, ágil y que el trabajo eh, pueda enriquecerse en una forma realmente exponencial.